Estamos participando de una reunión entre diferentes instituciones el SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria el INASE, el Instituto Nacional de Semillas eh, e instituciones locales que son la Asociación de Ingenieros Agrónomos la Cámara de Productores y Empacadores de Fruta, Carroem la Cámara de Viveristas eh, la municipalidad a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y este sector educativo eh, que son este, escuelas agropecuarias, escuelas agrotécnicas de nuestro partido y de, eh, de Baradero también. Estamos eh, compartiendo, estamos trabajando eh, en la presentación de un proyecto, proyecto Fontagro, Fontagro es, es un, una organización eh, integrada por países de eh, Latinoamérica, Centroamérica y España eh, para financiar distintos tipos de actividades de eh, investigación, innovación y que apunta puntualmente a este, sectores de pequeños productores. Es un proyecto internacional del cual Argentina es el líder, es el país líder eh, y lo están este, co-ejecutando. Eh, instituciones que representan los vecinos países de eh, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Este proyecto fue seleccionado en 371 proyectos en la convocatoria realizada durante el año 2018 y eh, fueron seleccionados dos proyectos y estamos en, digamos, eh, muy próximos a, a iniciar la ejecución del mismo, por eso en este ámbito estamos... Eh, compartiendo eh, cuáles cuál va ¿cuál van a ser los, los pasos, lo, los componentes del proyecto, cómo lo vamos a ejecutar y todo esto se está armando eh, con un concepto de participación en donde eh, todos nos apropiemos de esta herramienta para tratar de este, controlar este, el avance de este problema que hasta el día de hoy en nuestra región, en el de la provincia de Buenos Aires, no ha sido detectado ni la enfermedad, el HLB, ni el vector de la misma, que es una chicharrita. Y juntos vamos a planificar las actividades este, y cada una de estas instituciones participará en función de sus competencias, aportando para la solución o la prevención en nuestro caso de esta grave enfermedad.